Vamos a empezar este reto. Frío. Frío. Hola amigos, buenos días. Hoy finalmente vamos a hacer este video. Vamos a hacer este reto de hablar en español. Todo todo el día en Corea. Y creo que va a ser muy interesante. Porque como tengo la cara super coreana, vamos a estar hablando en español. No voy a ni hablar en inglés. Voy a actuar como si no sé nada. Nada de coreano ni inglés. Ahorita vamos a ir a una de las calles más famosas en Corea Que es Hongdae Escogí ir ahí porque hay más gente Y pues vamos a ir con mi amiga Ir de compras, tomar cafecito Y pues a ver qué onda Vamos Vamos a home day. Ya ya vamos Y vamos a empezar el reto Ella me va a ayudar a grabar el video También vamos a hablar en español Y no en inglés, ¿verdad? Todo el día, 24 Todo el día. horas <ríe> Sin pausa Sin pausa A ver, ya empezó Estamos en home day Y vamos a empezar este reto Voy a ver, ¿qué quieres? Yo nada, estoy bien el café es americano. Yo ahorita me estoy dando cuenta editando este video que el café americano ice y regular todo es en inglés y lo decimos en coreano pero en inglés, o sea ice americano regular ice. Frío. Frío. Gracias. Debería de haber pedido como un café latte, algo más difícil. Estoy bien. Empezamos con lo más fácil. Sí, lo lograste. Lo logramos. Ya que tomamos nuestro café, vamos a ir a comprar más cosas. Necesito más maquillaje. y vamos a ir a un lugar que se llama Olive Young y le vamos a pedir en español. Una aceituna joven. En español. ¿eh? ¿Aceituna? No. aceituna. Aceituna. Aceituna jovencita. jovencita. <ríe> Hay que ir a aceituna jovencita. <ríe> Estamos buscando para una de esas. Bueno, que no tenemos aceituna jovencita, tenemos la la la, la la bla, <ríe> la la bla. pizza. <títos> Ah, pero no quiero lápiz. Quiero... ¿Qué, un gel? Uh, ¿cuánto cuesta? 20 mil ¿20 mil won? 4, ¿no? ¿en serio? ¿y si vamos a una tienda local? ¿cuál? en <laughs> para esto vamos a ir a la casa del tour mm, huele muy rico todo esto todo wow muchas opciones ¿cómo se siente? no, pero a ver es que no sale nada de color no quiero café Ah, este, me gusta, este Este es 6.500 euros Gracias, Ok, vamos a ir a comprar unas cosas porque vamos a hacer un video de ropas que van a ver muy pronto Así que vamos a ir a este lugar que se llama A-Land Así que vamos a entrar, Puedes buscar en tu Google Translate. día? ¿Tiene baño? ¿Cómo va el Pregúntale. Obvio que sí tiene, pero no nos van a decir. Es muy urgente Gracias Seguimos la aventura Vamos a ir a encontrar un baño Vamos a encontrar un baño Ya, venimos a cenar Venimos a cenar Y a tomar un poquito de cerveza Nos acaban de preguntar tu nuestro ID Y el mío es súper coreano Y no fue súper raro Pero está bien joven, eh, joven, no me ve, no me escucha. Hola, vamos a ordenar. Bueno. Ni me pela. Eh, ah. Eh, uno, uno de estos y dos cervezas. Dos. ¿Y pediste las papas? Hola. Hola. Estamos hablando español. Estamos hablando en español por 24 horas. ¿Qué quieres tomar? A ver, pues no no quiero vino. Su hermanito. Hola. Oh, hello. Hola, oh, ¿cómo oh, estás? I actually like Spanish. Oh. I like, like Spanish and like the sexiest language to be on the Yes, hola. Hola, hola. I know um How are you? no English I know señoritas Tequila but... <laughs> um, <okay. laughs> Os voy a acabar este video aquí. Espero que se hayan divertido con este video. Porque yo, la neta, sí me divertí muchísimo. Honestamente estoy muy sorprendida de cómo me fue en este video. Porque estuve un poco nerviosa de cómo iban a reaccionar los coreanos en las calles, en Hongdae. Si hablara en español, solo porque soy súper coreana. La parte que, como que me dio muchísima ansiedad fue que tenía que grabarlos. O sea, me iban a ver con una cámara, iban, iban a pensar... Como... Pero no, me sorprendí muchísimo porque todas y todos los que me atendieron hoy en Hongdae fueron tan tiernos y súper buena onda me ayudaron muchísimo aunque no entendía lo que decían pero creo que fue una muy buena idea ir hasta Hongdae porque ahí es donde hay muchos extranjeros en Corea, creo que todos los que trabajan ahí ya como que saben que muchos no hablan en coreano aquí vamos a acabar este video, espero que les haya gustado, si sí, sí denle un like a este video y no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho y los veré muy pronto en mi siguiente video